El acta que firmamos eh, junto al Ministro en el día de hoy es el que genera las acciones para la transferencia de los, de los títulos a la provincia de Santa Fe. Eh, lo decía muy bien el Ministro, muchísimos años en el que la provincia vino reclamando en sus instancias administrativas, yendo después a la, a la Corte y con el paso de los distintos eh, signos políticos cada uno de los eh, gobernadores mantuvo el reclamo eh, de la provincia de Santa Fe, que se reconoce en un fallo de la Corte, que se genera después un acuerdo que presentamos las dos partes para la homologación de esa sentencia y es efectivamente lo que hoy estamos eh, concretando ya para la transferencia. En tiempo y forma del cumplimiento de la, de la sentencia, pero va mucho más allá de ello, creo que es el reconocimiento eh, a un fallo de la corte, a la institucionalidad de, de la provincia, el respeto a un reclamo eh, de las eh, provincias ante la, ante la Nación y una forma de vínculo, de instrumentar eh, a través del diálogo lo que podrían haber hecho mucho antes eh, a otros presidentes y otros ministros. Se puede ejecutar ahora, se lleva adelante y lo que estaremos haciendo en la provincia de Santa Fe es en la semana convocar a todos los municipios y comunas, hay una parte que corresponde a ellos, son recursos coparticipables, el 13,43% va a ser coparticipado a cada municipio y cada comuna de la provincia de Santa Fe, y en definitiva, con este tipo de recursos se va a destinar a obra pública y equipamiento, es el objeto con lo cual la legislación ya prevé el uso de estos recursos en beneficio de todos los santafesinos. Le estamos poniendo punto final a una pelea histórica, 15 años. La provincia de Santa Fe, eh, producto de un descuento que le hace la Nación en el cambio de regímenes jubilatorios, llegó hasta la corte, consiguió sentencia y a partir de hoy ponemos en ejecución esa sentencia, le reconocemos a la provincia 151 mil millones que a partir de ahora pasan a estar disponibles directamente desde el Ministerio de Economía de la Nación al Ministerio de Economía de la Provincia, lo resolvimos después de 15 años con, con diálogo, con trabajo coordinado, con trabajo en equipo entre el Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Economía de la Nación, así que satisfechos porque de alguna manera representa el reconocimiento del Estado Nacional a un derecho que es de todos los santafesinos y que le había sido negado por más de 15 años.